El colágeno es una glicoproteína, una proteína especial que forma la base del tejido conectivo del cuerpo. Estos son tendones, huesos, cartílagos, piel. El colágeno proporciona fuerza y elasticidad al tejido conectivo. El colágeno se encuentra en animales y está completamente ausente en plantas, bacterias, virus, hongos y protozoos. El colágeno es el componente principal del tejido conectivo y la proteína más abundante en los mamíferos. El colágeno constituye del 25% al 45% de las proteínas en todo el cuerpo. La síntesis de colágeno es muy intensiva en energía. Ocurre solo en aquellos seres vivos que utilizan oxígeno. La aparición del colágeno permitió crear un esqueleto, tanto externo como interno, y aumentar drásticamente el tamaño de los seres vivos del planeta Tierra en proceso de evolución. Esto es lo que Wikipedia sabe sobre el colágeno. ¿Necesitamos colágeno en forma de suplemento dietético? Según Wikipedia, ¿ya hay tanto y el cuerpo lo sintetiza casi constantemente? Sí, el cuerpo sintetiza. Pero no siempre es suficiente y no siempre es eficaz. La síntesis de colágeno puede no ser completa. Correctamente, el colágeno de alta calidad se sintetiza bajo una serie de condiciones. El primero es la salud general en un nivel bastante bueno. Un ejemplo cuando todos los procesos en el cuerpo se extravían y no ocurren de la manera prescrita. Es un resfriado con fiebre alta. Un aumento de temperatura en sí mismo interfiere con los procesos de síntesis de proteínas. Las enzimas que deberían trabajar para producir colágeno pierden su actividad. El cuerpo está luchando contra un peligro más importante, la infección. Cambia fuerzas y recursos a esta lucha. Lamentablemente, en detrimento de la síntesis de muchas sustancias importantes. Cuanto más, más a menudo, más tiempo, una persona no está sana, peor está su tejido conectivo. La segunda condición es un conjunto completo de nutrientes necesarios para la síntesis. La síntesis de colágeno es un proceso enzimático complejo de varias etapas. Debe estar provisto de una cantidad suficiente de vitaminas y minerales. La síntesis tiene lugar en los fibroblastos y una serie de otras etapas ocurren fuera de los fibroblastos. Un punto importante en la síntesis es la reacción de hidroxilación. Abren el camino para posteriores modificaciones necesarias para la maduración del colágeno. Las enzimas específicas catalizan, activan, las reacciones de hidroxilación. Así, la formación de 4-Hidroxiprolina cataliza, activa, una enzima cuyo centro activo es el hierro. La enzima es activa cuando el hierro está en su forma divalente. Esto lo proporciona el ácido ascórbico, vitamina C. La deficiencia de vitamina C interrumpe el proceso de hidroxilación. Esto afecta a las etapas posteriores de la síntesis de colágeno, glicosilación, escisión de péptidos N y C terminal, etc. Como resultado, se sintetiza colágeno anormal. Es más débil y más friable. Estos cambios son la base del desarrollo del escorbuto. El colágeno y la elastina forman una especie de base de la piel que evita la flacidez, asegura su elasticidad y firmeza. La deficiencia de vitaminas C y hierro no es la única razón para la producción de colágeno de calidad insuficiente. Las deficiencias de nutrientes en una variedad de otras sustancias también pueden estropear el colágeno. Las vitaminas B, las vitaminas A, D, E, una gama completa de minerales y oligoelementos, grasas saludables, Lecitina, coenzima Q10, omega-3, deben estar en la cantidad correcta y a tiempo. La falta de nutrientes sin duda afectará la capacidad del cuerpo para producir sustancias importantes. El zinc y el selenio, por ejemplo, son necesarios para un buen sistema inmunológico. Si no son suficientes, esto significa resfriados frecuentes. Los resfriados frecuentes son tanto falta de apetito como producción insuficiente de colágeno. El que se produce escasea en cantidad es escaso. También escaso en términos de calidad. No realiza correctamente sus funciones. La tercera condición para la producción de colágeno es la ausencia de carga de drogas. Son esos medicamentos que se usan desde la cabeza, desde la espalda. Este es un grupo de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. También se utilizan para reducir la fiebre y la inflamación en los resfriados. Hay otros tipos de drogas también. También complican la tarea del cuerpo de sintetizar colágeno de alta calidad en la cantidad adecuada. Cuanto mejor sea la salud general, menor será la necesidad de medicación. Y las posibilidades de mantener una postura saludable, una marcha fácil y una piel elástica son mayores. Para resumir, las tres razones pueden influir. Incluso al mismo tiempo y desnutrición y resfriados u otras enfermedades y medicación. En principio, la carga ambiental en el contexto de la nutrición moderna es una razón autosuficiente para un estado de salud menos que ideal, incluyendo por producción insuficiente de propio colágeno. ¿Cuál es la falta de colágeno, tanto cuantitativa como cualitativa? Todas las cosas de las que se queja la gente moderna. La cabeza duele porque el flujo de sangre está perturbado en la columna cervical. La espalda duele porque los problemas de columna ya están claramente formados o se están formando. Se manifiestan como malestar, dolor, disfunción. Así como la necesidad de aliviar el dolor y la inflamación, la omisión de órganos internos, malestar, disfunción, cambio de apariencia, también puede ser consecuencia de la debilidad del tejido conectivo. ¿Qué debe hacer una persona moderna que no tiene deseos? Enfermarse, usar constantemente medicamentos no esteroideos, sentir molestias. Obtenga más información sobre las opciones de prevención. Hay decenas de millones de personas que usan drogas no esteroides en el planeta Tierra. Todos los días necesita medicamentos que reduzcan el dolor y la inflamación. Cada día comienza con la recepción de fondos que ayudan a sobrevivir este día sin dolor. No podemos resolver todos los problemas de la humanidad, pero definitivamente podemos tomar nuestra propia decisión. Prevención diaria, que te ayudará a obtener tu propio colágeno de alta calidad y en cantidades suficientes. Vitamin Supercomplex, fórmula protectora, vitamina C es una gran adición al producto de colágeno NSP. Eliminación de las carencias de nutrientes, fácil, rápido y eficaz. Prevención de estados patológicos en los que el organismo se ve obligado a elegir entre la lucha contra las infecciones y la síntesis de las sustancias necesarias. Prevención de la formación de la necesidad de medicamentos que no son absolutamente necesarios. Sí, hay situaciones que no se pueden prevenir. Por ejemplo, problemas congénitos del tejido conectivo. O procesos inflamatorios autoinmunes que definitivamente requieren apoyo farmacológico a largo plazo. Pero la gran mayoría de nuestros problemas, dolor de espalda, rodillas crujientes, dolor de cuello y suministro deficiente de sangre a la cabeza debido a problemas de columna, se pueden prevenir en principio. Esto significa que el apoyo nutricional, la saturación del cuerpo con colágeno, el fortalecimiento del tejido óseo con calcio y vitamina D, merecen su atención. La empresa NSP hace todo lo posible para garantizar que siempre tenga los mejores productos para proteger su salud. El colágeno es más de una cuarta parte, más precisamente, hasta el 45% de todas las proteínas del cuerpo. Los diferentes tipos de péptidos de colágeno se encuentran en diferentes lugares. El primer tipo es principalmente un componente de la piel, huesos, tendones y ligamentos. El tercer tipo se encuentra en la piel y en los vasos sanguíneos. cal nsp combina ambos tipos de péptidos y es una proteína con solubilidad mejorada. No contiene gluten, lactosa y, por supuesto, no está modificado genéticamente. Kale NSP es compatible con las dietas Paleo y Quito. Paleo y seto son ideas modernas sobre nutrición. Kale NSP se absorbe idealmente, es por eso que tiene tanta demanda y cumple con tantas críticas positivas. Por cierto, son las mujeres las que reciben comentarios sobre la rápida mejora en la apariencia de la piel. Entendemos que la belleza y la juventud no son un periodo corto de tiempo mientras una persona es joven. En el tercer milenio, la belleza y la juventud son manifestaciones de una estrategia de prevención bien construida. Entendemos que la postura, el andar fácil, la piel fresca son manifestaciones de salud general. ¿Cómo mantener la salud? ¿Cómo mantenerla el mayor tiempo posible? Mantener el tejido conectivo significa mantener una apariencia joven y saludable. Colágeno NSP como base para el apoyo nutricional de la piel, el cabello, las uñas, los huesos, los ligamentos, las articulaciones, la solución ideal para este problema. La fórmula de NSP Kalyen se basa en una combinación patentada de oligoelementos y electrolitos, y cada porción proporciona hasta 17 gramos de péptidos de colágeno. Kalyen NSP es un polvo insípido e inodoro. Esto facilita el uso del producto como acompañamiento de café. Te, jugos de frutas o un Smart Meal saludable. Nuestro colágeno también tiene un excelente perfil de aminoácidos. Contiene, entre otros, glicina, prolina e hidroxiprolina, que son esenciales para la síntesis de colágeno. La adición de oligoelementos y salmarina hacen que NSP-Caligen sea aún más rico producto para la prevención activa. Con NSP-Caligen obtienes importantes beneficios para la salud y colágeno listo para incrustar y materias primas para la producción de su propio colágeno y una rica gama de microelementos necesarios no solo para el tejido conectivo. En una ración 17 gramos de colágeno, sal marina, oligoelementos y tan solo 60 kilocalorías. Y una gran noticia más. NSP ha hecho otro producto con colágeno. Vitamina C, zinc, ácido hialurónico, stevia. El colágeno es altamente digerible. Vitamina C le permite sintetizar colágeno. Y no solo colágeno. Zinc activa las enzimas para la síntesis y asimilación. El ácido hialurónico es una sustancia de moda en cosmetología. Se le llama juventud desde hace muchos años. La stevia es un edulcorante natural. Calagen Plus es un gran producto. Mantenga su salud en los años venideros. Con NSP Company es absolutamente realista. La compañía NSP hace todo lo posible por su longevidad saludable.